acabo de mandar el el enlace bueno, es, buenas tardes buenos días, buenas noches lo que sea, donde estéis hoy es el 26 de junio del 2020 y vamos a leer el capítulo 4 de diseñando el futuro um, de Jack Fresco y, y Jay, Jay va a empezar a leer la, la primera parte, es largo este capítulo no sé si lo haremos todo hoy o si sí, nos dejaremos un poco para la semana que viene, porque tiene mucha chicha, entonces nos dará para mucha conversación, creo. Venga, Jay, adelante. Al menos segundos que está cargando el PDF. Ah, ok. Fabrico, vamos a empezar, ven con el té. Pero las fotos que tiene por detrás las imágenes de Venus mm. de los edificios, son una pasada las, las imágenes estas de, de, de, de, de, realmente parecen reales, parecen fotos no dibujos, no diseños ¿La abrió? sí Ven, la <risa> 4, ¿verdad? espera que le voy a mutar a Fabrico ahí va Adelante. Que okay, es el capítulo 4. Uh -huh. Mitos actuales, la naturaleza humana. En la vida cotidiana observamos las interconexiones entre los fenómenos físicos que nos rodean. Pero frecuentemente fallamos al observar cómo esas mismas conexiones que vemos en las ciencias físicas afectan también el comportamiento humano. Cuando examinamos el comportamiento humano de la misma manera que examinamos los fenómenos físicos Entendemos mejor los factores físicos responsables de modelar nuestros valores y comportamientos. En las ciencias naturales, los fenómenos físicos son causados por un gran número de fuerzas. Por ejemplo, una planta no crece a menos que actúen sobre ella los nutrientes, la gravedad, el agua, el sol y otros factores. Un velero no navega por su propia decisión, sino que es activado por el viento y otras variables. No existe una naturaleza humana fija y predeterminada. No nacemos con prejuicios, intolerancia o ira. Estas conductas son desarrolladas por nuestras experiencias de vida. No deberíamos estar tan pendientes del concepto erróneo de la naturaleza humana, sino que deberíamos examinar el comportamiento humano, el cual ha estado cambiando permanentemente, pues de otra manera aún seguiríamos viviendo en cuevas. Um, Lea lee el próximo párrafo, por favor, por favor. Okay, ya está ahí. El comportamiento humano está tan sujeto a las fuerzas externas como cualquier otra cosa en el mundo natural. Las ciencias actuales que estudian el comportamiento humano están menos desarrolladas porque se focalizan principalmente en la gente misma y no lo suficiente en las condiciones del entorno que son las que programan a un individuo. No puedes identificar los factores responsables del comportamiento a través del estudio de los individuos solos. En lugar de ello, debemos estudiar las culturas en las que estos individuos se forman. Las diferencias entre un nativo americano, un ladrón y un banquero no se encuentran en sus genes, sino en cómo reflejan los entornos en los cuales fueron criados. Un bebé chino no aprende a hablar el chino más rápido que un bebé americano, el inglés, sino si uno examina de cerca los efectos de la sociedad en el comportamiento humano, podemos fácilmente identificar el tipo de ambiente del que una persona procede. Los alcances de la influencia social y ambiental son reflejados en el idioma, las expresiones faciales y los movimientos del cuerpo. Ok. Gracias, Jay. Pues aquí está hablando de una de un punto de vista una la línea de pensamiento que justamente iba a preguntar a Mateo si podría uy, perdón. Podía identificarlo Mateo, ¿qué, de qué está hablando aquí ya cuando habla de que nada se activa por sí solo, sino todo está empujado por algo? ¿De qué está hablando? Pues Digamos que está hablando de, de como esa conexión que hay, o sea, que nosotros somos parte de la naturaleza y, y como el ya casi alguna vez una pregunta que es como, eh, ¿Puede usted darme un ejemplo de algo en la naturaleza que, no, que se active por sí misma? Y pues yo no, yo no he encontrado ninguno, o sea, la, lo, el ejemplo que pone de las de las plantas que crecen, si están los factores adecuados, etc. Entonces, está hablando, yo creo, eh, de, de la ausencia de libre albedrío, la conexión que tenemos con, con el ambiente, ¿no? Sí, sí, pero más que el libre albedrío, es el punto de vista mecanicista. Yo estoy sí, sí, sí. sí, sí. Pensando. Ya que es, es uh, para los que no lo saben... El, me el punto de vista mecanicista es esto, de que nada se activa por sí solo. Siempre hay algo por detrás que lo impulsa, que lo empuja, que lo motiva, que lo, lo que sea, ¿no? Nada se activa solo. Y esto es algo que ya entra en lo que decía Mateo del de libre albedrío. Que hablamos de esto en, la, en el primer, primer um, vídeo que hicimos hace como dos meses ya hablamos del libre albedrío y que como todas las decisiones que tomamos son empujadas por algo, no simplemente lo cogemos del aire, o hay una experiencia, un conocimiento, algo que nos ha pasado antes. Entonces sí, es, es esto, que las cosas, o sea, un árbol no cae por sí solo, hay muchos factores que uh -huh. pueden caer. No sé si lo he explicado bien o si, si alguien tiene una pregunta sobre esta parte del, del libro? Uh, pues yo quería comentar que, que es muy cierto, recuerdo alguna vez haber escuchado un comentario de, de Jack, que hacía un, una entrevista donde explicaba que que si una persona nacía siendo un bebé en Alemania nazi hubiera crecido para convertirse en un soldado nazi y mm -hmm. no es que era mala o buena persona, simplemente fue el entorno en que se desarrolló, el que lo convirtió en ese tipo de persona, y la verdad, pues, nos aplica, eso aplica a todo el mundo. Sí. No decidimos en qué punto de la historia nacer, ni en qué punto geográfico, uh, no, no, tenemos, no tenemos poder de decisión en, en, en eso, entonces es, es muy cierto, y a mí me gusta mucho utilizar la comparación con computadoras, ya que las computadoras uh, son como un cerebro que se puede programar uh, mediante lenguajes, como existen muchos lenguajes ¿eh? humanos, la, las computadoras también utilizan lenguajes de programación y esos son los, lenguaje, eh, los programas que le, le dicen qué hacer y cómo comportarse. Entonces nosotros funcionamos igual. Nuestra, nuestra programación es, es la, la que recibimos de muy temprana edad, y la seguimos desarrollando durante el transcurso de nuestras vidas. Sí. Y sí, es eso. Y no somos iguales ahora que hace 10 años o 20 años. Todos cambiamos. cambiamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Has vuelto? <ríe> buenas tardes. No, buenas tardes. Disculpad la tarta. Tranquilo. Solo hemos hecho los primeros cuatro párrafos o así. Estamos, estamos en ello. Pues... Sí. Eh, la, la, la for, eh, esto siempre me ha quedado, el tema que el, el comportamiento siempre ha estado cambiando, pues de otra manera aún seguiríamos viviendo en cuevas. Y es cierto, ¿no? Si nuestro comportamiento no hubiera cambiado, estaríamos en cuevas todavía. Imagínense. Bueno, algunos so solo tienen una cueva, pero vamos, ya me entendéis, ¿no? Tenemos otras cosas. Seguimos, a ver. Eh, desde. Yo quería decir una, una cosa. ¿Ah? A ver. O, o tocar un par de puntos. Uno de ellos es, digamos, lo que. Lo que, se, lo que hablaban de, de. O lo que se hablaba en el libro. De, digamos, esta cuestión de la naturaleza humana. Y. Y hay un, me parece a mí que hay una confusión como muy grande de hasta dónde, por ejemplo, los genes son responsables de nuestros comportamientos, etcétera, etcétera. Y digamos que viendo, por ejemplo, Sidegeist Moving Forward, James Gilligan, que el man es como, pues el man es experto como en violencia, y, y esto, el man habla que, que, que, digamos, la gente que de hecho tiene, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, genes violentos o, o una, una predisposición a la violencia, él dice que si no fueron maltratados de, de niños, esas personas que tienen ese tipo de, gene, de genes resultan incluso siendo más tranquilos, por decirlo de algún modo, que aquella gente que, que tuvo, eh, digamos, violencia en la infancia o cosas similares. Entonces, y hay un artículo bien interesante de, de Henry Schlinger, que es uno de los, Hank Schlinger, uno de los que estuvo en, el, en la celebración del cumpleaños 100 de, de Jack, que se llama, se llama algo así como, qué está mal en las es, explicaciones evolutivas del comportamiento humano. Entonces, él ya, digamos, de una manera un poco más técnica, eh, aborda ciertas afirmaciones que se han hecho a través de una lógica evolucionista, para tratar de explicar comportamientos, por ejemplo, de selección de la pareja, o de inteligencia entre diferentes grupos, etc. Y digamos que los, eh, digamos los, los controvierte y argumenta que hay explicaciones que son más parsimoniosas, más científicas, eh, aplicando una visión ambiental, una explicación ambiental de los fenómenos. Eh, y lo último que quería decir es que, digamos, esas, esas variables que son las que influencian el comportamiento de todos nosotros, a veces son muy sutiles y, eh, por ejemplo, yo el otro día estaba hablando que estoy, estoy haciendo un... estoy dando un curso de, de inteligencia artificial que justamente toma la psicología conductual de la que hablaba Jack para... ¿para qué? Para, y explicaba que, que digamos... Eh, hay cosas tan sencillas como cuándo se da el premio a la persona o al organismo en general. Eso va a determinar la fuerza de voluntad. Si es muy alta, si es mínima, si es nula. Solamente no importando la magnitud del, del premio, qué tanto por ejemplo dinero se obtiene o qué tanto reconocimiento o bueno cualquier otro tipo de premio, sino en qué momento se dan. Eso determina muchas veces. Eh, esa fuerza de voluntad, esa capacidad de persistir y esto. Entonces, sí, hay, hay como muchos mecanismos que son, que son particulares de, de, de la ciencia de la conducta, como mecanismos biológicos son particulares de, de esa ciencia y así. Y la, sí. y la presión que tú dices, esto de, de lo que acabas de comentar, eh, es, es, un, es un empuje. Eh, la motivación es lo que empuja a una persona real. Ah un comportamiento u otra, o una decisión u otra. Ajá, que a su vez está, digamos, empujada por ya el ambiente como tal. Exacto. En, una, en un ambiente competitivo vamos a tener más eh, más lucha, más guerra entre, entre la gente eh, que si es una, un entorno co colaborativo, cooperativo y tal, ¿no? A ver, uh, seguimos. ¿Quién quiere leer ahora? Fabrico, que te veo otra vez en tu sitio con tu posta por detrás. Okay. A ver, Juan Carlos, ¿tú puedes ver para leer? ¿O te es complicado porque estás en el móvil? Está, ok, adelante entonces. Sí, pero no sé exactamente por dónde vais porque acabo de conectarme. Ah, ok, perdón. La página 21, ¿qué párrafo de la página 21? La segunda que empieza, el comportamiento humano es legítimo. ¿De la 22? Ah, sí, arriba de la página 22, sí, perdona. Ok, ok. A ver si lo puedo leer bien desde el móvil. Vamos el a ver. El comportamiento humano es legítimo y es generado por muchas variables que interactúan en el entorno. Esto incluye los comportamientos constructivos y socialmente ofensivos. El entorno social consiste en nuestra vida familiar, nutrición, amor o falta del mismo, poder adquisitivo, preferencias sexuales, modelos de conducta provenientes de la televisión, libros, radio, internet, educación, formación religiosa, las personas de las que uno se rodea y todas las otras variables que interactúan en la vida de un individuo. ¿Sigo? Bueno, actually, a very good, uh, es un, perdón, en inglés, es un párrafo muy bueno porque tiene dos cosas que me gustaría uh, explicar o preguntar si habéis entendido por qué dice que el comportamiento humano es legítimo. A mí me confundía mucho esto. Perdón, gracias Juan, por cierto. ¿Por qué dice que el comportamiento humano es legítimo? Yo creo legítimo. que perdón. sí. Yo, yo creo que tiene que ver mucho con la libertad de, de pensamiento y de actuación. ¿no? Al final, cada uno, eh, con nuestros actos y en nuestra vida, en nuestro día a día, vamos eligiendo el quién somos, ¿no? el, el, el presente actual nuestro. ¿no? Al final, bajo decisiones personales, vamos construyendo nuestro yo actual. ¿no? Y como dice en el párrafo, al final, queramos o no queramos, estamos muy influenciados por los libros que leemos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por la ciudad en la que hemos nacido, por la educación, por las creencias religiosas. Al final, todo, queramos o no queramos, nos condiciona un poco. Por eso a mí me gusta mucho beber de las fuentes de Yidu Krishnamurti, ¿no? Parece que él habla mucho de, de, del libre pensar y creo que es un, un ejercicio que tenemos que hacer todos en la actualidad. Bueno, justamente el libre pensar o el libre, el libre albedrío lo acabamos de mencionar dos minutos antes que tú entraste. La primera parte de este, de este capítulo habla desde el punto de vista mecanicista, que quiere decir que nada se activa por sí solo. Todo es empujado por una cosa u otra. Da el ejemplo de la, las plantas que no crecen, tienen que tener sol, nutrientes, agua, tierra buena para que crezca. Y los humanos también somos iguales, que nuestras decisiones, todos vienen empujado por algo en el pasado, una experiencia, algo tuyo o de otra persona que tú has visto o que sabes de ello. Todo lo que te ha, te ha sugerido te, te empuja a tomar una decisión u otra. Um, si es una cosa grande como comprar un coche, te va a influir mucho el dinero que puedes pagar. O sea que lo del libre albedrío como que no... Sí que, que podemos elegir, pero dentro del abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, eh, si hablamos de paquetes, de, de marcas de cereales en, para el desayuno, hay 50 clases de cereales con frutas integrales, con más o menos azúcar, con fibra, con... hay de todo en los cereales. Pero cuando llega el momento de votar para las personas que van a llevar adelante el... el el, el país, ¿Cuántos, ¿cuántos tenemos para elegir? ¿Dos? ¿Tres? Entonces, el, es muy relativo el tema de liberar de día, porque está siendo forzado a elegir entre tres personas, básicamente, que luego se reduce a dos, normalmente Dime, Juan. No, que, que está claro, en el, sistema, en el sistema actual que vivimos, eh, a nivel mundial, en los países tiene mucha similitud ¿no? en, todo, en todo el mundo. Sí. La libertad de pensamiento es complicada, es muy complicada, pero yo creo que tenemos que luchar por ella, creo que tenemos que intentar poder ser libres de, de pensamiento y poder eh, elegir, ¿no? Creo que, que es una lucha que tenemos que llevar a cabo. Di, sí, Mateo, sí. creo que vas a decir lo mismo que estoy pensando yo. Adelante. ¿Eh? Si quieres, sí, que, sí. que creo que ya he hablado mucho. Venga, venga, adelante. Pues... Eh... Digamos que, si era retomando un poco lo que estabas diciendo tú, Sube, que incluso, digamos, incluso si uno tiene varias opciones limitadas con, eh, por la cultura en la que uno está, poniendo sí. un ejemplo muy, muy sencillo, digamos, quiero comer helado de, de fresa, o de vainilla, o de chocolate, incluso, eh, digamos, la decisión final dentro de esas que salieron a la mente de uno, eh, están empujadas por, por influencias aún de pronto más sutiles que no, que no, no siempre somos capaces de, de ver y por eso justamente una ciencia del comportamiento es tan importante uh -huh. para digamos dilucidar aquellas, aquellas variables que están ejerciendo digamos la fuerza para tomar X o Y decisión. Y, y que eh, finalmente decir que hay un libro bien interesante de, de Skinner que se llama Más allá de la libertad y la dignidad y pues digamos que fue muy, muy atacado porque pensaban que, que Skinner hablaba de que no debería haber libertad de que todo más o menos como, como haciéndolo igual igual a, a, un, a Brave New World o a, o a 1984 que toda la gente iba a estar controlada pero lo que él decía era que vea, aceptemos que digamos que estamos completamente influenciados por el entorno y por los y por lo genético. ¿sí? el 100% no hay no hay espacio de, de digamos de de voluntad propia por decirlo así, de libre albedrío. Pero entonces él decía, si eso no existe, más bien no, cambiemos la definición de libertad, ¿sí? de que lo que nosotros lo que realmente a veces queremos es eh, digamos eh, no ser no ser por ejemplo que si yo tengo una idea cualquiera que el gobierno no esté ahí para, para castigar y para silenciar aquello que estoy diciendo eh, y bueno en general un, un cambio de definición obviamente no puede ser libertad absoluta porque pero es un cambio de definición, o sea, aceptar el que, que estamos siendo influenciados 100% y entonces, ¿cómo la palabra libertad toma un nuevo, un nuevo enfoque? Perdona, estaba intentando, porque sin querer, he querido mutear a Fabrico y le he echado del chat de la llamada y, y he estado volviendo a, a intentar entrarle. Fabrico, <risa> te, te tienes que apagar el micro porque hace mucho ruido. Eres un viejo. Ah, bueno, listo, Apaga el Entonces perdí el final del, de lo que decías, pero al, lo que decías al principio estoy muy de acuerdo. Que por cierto, lo de la genética se habla un poquito más adelante en este capítulo, porque es un tema Yo interesante. Decir, Luego. Luego de por qué dice que todo comportamiento humano es lícito. Legítimo. Sí, o lícito. Ajá, lo hemos hablado. Fue lo primero que hablamos. Ah, pensé que lo no había hecho una pregunta vos. No. Ah, bueno, sí, pero ya lo respondieron y todo, ya lo hemos hablado. ¿O querés dar claro, tu la, la pregunta más, La respuesta más cortita sería porque todo ser humano está adaptado al entorno del cual forma parte. Ya. Yo quería añadir algo a lo que había comentado Juan, de tener una, un pensamiento libre, ¿no? Hay que, hay que entender una cosa, lo que pensamos, así como nuestros comportamientos son empujados por el entorno, lo que pensamos depende de la información que recibimos. Entonces, si recibimos información buena, relevante, correcto, entonces tenemos un, una caja de herramientas más, eh, más apropiada con, con que a, vamos a poder hacer más cosas pero no somos capaces de pensar fuera de ello. Para poder pensar diferentemente de lo que pensamos ahora, tenemos que entrar en formación nueva, una nueva forma de pensar, una idea nueva, una experiencia que tenemos. Entonces, somos libres de pensar, pero dentro de lo que conocemos, dentro de lo que sabemos ya. No sé si me explico. Sí, sí. otra forma de ser libre pensador es aplicar el método científico que te puede dar mejor y mayor información que te permite a la vez cambiar tu forma de pensar sí por ejemplo Juan ¿no? es que Juan había dicho esta esta libre pensar libremente y quería saber si él lo había entendido yo que le, lo que le expliqué ha tenido sentido para lo que para ti Juan porque era más para sí, ti sí sí, sí. Tiene sentido, pero mi, mi forma de, de, de entender el libre pensamiento tiene que ver con la individualidad también y a la vez el colectivo. O sea, yo creo que la mayoría de los, los grandes descubrimientos o hallazgos a través de la historia han sido por gente que era libre pensadora. Porque si todos nos ceñimos a lo que ya hay, pocos avances podemos tener. Para mí, Jacques Fresco ha sido sin, sin ninguna duda un libre pensador un hombre que, que por su propia intuición quiso hacer un sistema mejor y más humano y dedicó su vida a ello. ¿no? Si él se hubiese dejado llevar por, por el entorno y por lo que nos influye, pues jamás hubiese diseñado las ciudades que ha diseñado ni todo lo que tiene en su haber. ¿no? Jack tiene una historia muy interesante. La vida de Jack ha sido como para todo el mundo única, porque todos vivimos vidas únicas, es posiblemente lo más individual, individual que tenemos, el vivir una vida diferente a los demás. Um, desde joven se dio cuenta de que las reglas del juego están rotas, están apañadas, entonces, amañadas. Entonces, uh, hay gente que están, No, no estamos en, un, en una cancha de fútbol nivelado. Está, está inclinada, ¿no? Y los pobres estamos luchando para subir la cuesta. Um, Jack tuvo una vida muy interesante, y lo llenó de experiencia, de formación, de conocimiento. Eh, habló con gente de todo tipo de eh, creencia política, religiosa, experimentó con animales, no sé si lo sabes, pero educó a animales. A uno en particular, un cerdito, le enseñó al cerdito a limpiar su cuarto y a ducharse, un cerdo porque experimentaba con el comportamiento. A, a, a través de re, reforzar ciertos comportamientos, educó al cerdo al cerro para que hiciera esto, ¿no? Luego, pues, eh, ha, ha inventado cosas, ha creado cosas, pero la invención, por ejemplo, ha hecho aparatos quirúrgicos, eh, instrumentos quirúrgicos, y, eh, pero no ha diseñado algo él por sí solo, sino que ha hablado con los cirujanos para saber qué problemas tenían con, las, eh, con los instrumentos actuales, ¿no? que no eran cómodos de coger, de tal, que necesitaban un poquito más de ángulo para esta tijerita, todo esto. Entonces, antes de inventar algo, se ha llenado de información para saber lo que era que realmente necesitaba hacer. Entonces, ha tenido un abanico más amplio de herramientas con que, Crear el concepto de una economía basada en recursos. Si él hubiera vivido en, un, en, un, ¿cómo se llama? en una favela en Brasil y no hubiera tenido las oportunidades que tuvo, él tampoco hubiera, en aquel ambiente no hubiera pensado en una economía basada en recursos. Porque no hubiera tenido las experiencias que le enriquecieron el coco. Es, es cuestión de herramientas. Tus pensamientos son herramientas. Y pueden ser buenas y puedes usarlos por, por muchas maneras diferentes. También hay que tener en cuenta que el, el abuelo de Jack influyó mucho sí. en, el... en él. Sí. El abuelo de, de Jack le dijo que era ridículo jurar lealtad a una bandera de un país cuando Estados Unidos había sido enriquecido por muchas invenciones de gente de otros países como Einstein, como Marie Curie, toda esa gente que no eran norteamericanos. Y entonces que era más bien jurar lealtad al planeta y todo ser vivo que a una nación, ¿no? Que las naciones los hemos creado nosotros. El abuelo le, le enseñó muchas cosas. De hecho, esto de no jurar lealtad a la bandera le costó una visita al principal de la escuela. Sí, la, la, la profesora le llevó al, al principal de la escuela, sí. Y bueno, habrá que buscar la historia de la vida de Jack en castellano y postearlo porque es muy interesante. Vio tanta cosa, tanta, tanta cosa. Bueno, sí. Hay, una línea, Hay una línea de tiempo, pero está en inglés. Sí, se podría traducir, ¿verdad? Hecha por Sean. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, y otra cosa que quería decir sobre este párrafo es que con tanta influencia, como decías tú Juan, comentabas eh, la, la, la familia, los amigos, la televisión, todas estas cosas que nombraste, ¿cómo no vamos a estar manipulados? Es imposible no, no, eh, que no, no nos afecte, es tanta la presión, no podemos evitar ser eh, eh, afectados por ello, no podemos escaparlo. A mí me gustaría decir algo que, que de pronto es bien controversial al ser tan directo, pero, pero me parece importante en esta discusión y es, digamos, Skinner, como saben, eh, Jack, eh, digamos, decía que la psicología conductual era la más, la forma de, de conocer al ser humano, el comportamiento, sus pensamientos, etcétera, más precisa que él conocía dentro de las diferentes ramas de la psicología y, y la postura de skinner con respecto a, la, a digamos al control eh, era que era que digamos el control que nosotros que, que se le, que se nos ejerce por parte del gobierno de las empresas etcétera pues es un control en general que, que los beneficia a ellos y muchas veces no a nosotros pero digamos lo que decía Skinner era que no es que en una sociedad libre el control esté ausente, el control siempre va a estar el 100%, sin embargo, la naturaleza del control va a ser diferente, en vez de que sea, por ejemplo, punitiva a través de, de sistemas de penitenciarios y cosas así, que castigan la conducta que no se quiere en una sociedad, eh, lo que hacen es reforzar aquellas conductas que son socialmente, digamos, provechosas. Entonces, entonces, digamos, no es que la libertad sea una ausencia de control, sino que la libertad es un cambio de, de control de lo negativo a lo positivo. Y, digamos, incluso elaborando un poquito más, eh, ni siquiera basta con eso porque entonces uno podría decir, no, pues desde que, desde que a la gente la tengan feliz todo el tiempo, no importa si es con drogas, no importa si es con dulces o con lo que sea. Entonces... Nosotros también llamamos una sociedad libre, no solo aquella que, que digamos, eh, su control es positivo, sino que aparte hace que la gente eh, sea más creativa, sea más cooperativa, etc. Muy buen punto, Mateo, muy, muy buenos puntos. Sí, señor. Eh, operant conditioning, ¿no? Se llama lo de Skinner, operant conditioning, exacto, condicionamiento operante. Y hay, hay, una, hay un vídeo viejo ahí blanco y negro por YouTube que eh, muestra uno de sus experimentos con una paloma que la paloma hace un movimiento y suelta una, un cacahuete en un, en un comedero. Entonces, cada vez que hace este movimiento, el, el pájaro le suelta un cacahuete. Así que el pájaro llega a, a pensar que es el movimiento que hace lo que cree que viene la, el el cacahuete y terminan con el pobre paloma haciendo tanta baile para conseguir un cacahuete es muy divertido a la vez que es un poco, ay pobrecito, no sé si lo habréis visto, es muy divertido, Jay, ¿tú lo has visto? Uh, no, pero me parece que he visto un experimento parecido con pájaros. Mm. Hacen unas cosas, hay unos experimentos con animales que son la hostia. Bueno, vamos a ver, seguimos. Eh, estamos a la mitad de la página 22. En general, los valores colectivos. ¿Quién se levanta la mano para leer? ¿Fabrico se ha desaparecido otra vez? Pili, ¿quieres leer tú un poquito? Pili se alejo del... <coughs> Pili se alejó del micro. Fabrico, ¿te tocó? No, no, es que lo tenía ah, apagado. Ah, no tenía, vale, okay, pues, el, ruido. En eh. general, los valores colectivos están influenciados por la estructura social existente y las subculturas dentro de una sociedad. Para bien o para mal, los sistemas sociales tienden a perpetuarse con todas sus fortalezas y debilidades. Nos dimos cuenta de ello o no, la mayoría de las personas son constantemente manipuladas por los medios de comunicación y las instituciones establecidas, las cuales influencian la agenda nacional. Esto influye sucesivamente en gran parte de nuestro comportamiento, expectativas y valores. Nuestros conceptos, conceptos de moralidad y nuestras nociones de lo que es correcto y lo que no son también parte de nuestra herencia cultural y nuestras experiencias de vida. Este método de control no requiere del uso de la fuerza y no ha sido tan, exito, no ha sido tan exitoso que son pocos y, no, y ha sido tan exitoso que son pocos los que reconocen o sienten siquiera su manipulación. ¿Sigo o se va a hacer comentario? Um, lee le otro, a ver, ¿cuánto es el próximo? Sí, lee el otro párrafo, por favor, si no te sabemos. Sí. Mucha gente cree que la codicia es parte de la naturaleza humana. Esto ocurre porque las personas han convivido por siglos con la escasez y la amenaza de escasez, desarrollando en consecuencia patrones de comportamiento tales como la codicia, la admiración hacia los que acumulan riquezas ilícitamente, la malversación de fondos, etcétera. Estos patrones han estado con nosotros por siglos, por lo que mucha gente piensa que son parte de la naturaleza humana y no pueden ser modificados. Pero considere el siguiente ejemplo. Si lloviera oro durante toda, una semana, durante toda una semana, la gente en una cultura basada en la escasez correría a la calle y llenaría sus casas con oro. Pero si la lluvia de oro continuara, continuara por cientos de años, terminarían por barrer el oro fuera de sus casas y se desharían de sus anillos. En un ambiente de abundancia y de seguridad emocional, muchos de los patrones negativos no seguirían prevaleciendo. Gracias, Pili. No. Bueno, a ver, comentarios sobre este, estos dos párrafos. Jack solía decir que no se puede ser honesto en una sociedad donde no se ha superado la escasez. Ya. Yeah. Exacto. Honesto y humano, creo no. que dice. ¿Qué qué? No se te escuchó lo último. Honesto y humano en una sociedad que no ha superado la escasez. Ya, imposible, imposible. Y es interesante pensar en la estructura social existente y las subculturas dentro de una sociedad, que igual no, no le damos bastante énfasis o importancia, porque está la estructura social, digamos, a nivel nacional, eh, con, su, con los eh, chismes gobe, gobe del gobierno, el paro, las ayudas y todo esto, y, y el, el sistema de salud y todo esto, pero luego están las subculturas, lo, la gente que... Eh, de, de barrio alta, muy pijo, digamos, lo que decimos la gente pija en España. Luego está la gente de clase media, están los pobres que no tienen casa y están viviendo en la calle, eh, están los raperos, están las... Hay algunos, creo que hay algunos gangs, incluso estos pandillas. En los comunistas. Y, lo, y los comunistas, por supuesto. Los capitalistas. Oh, estos también son subculturas Entonces, pues... Um, todo esto influye, porque ves todo esto, una, es parte de la riqueza, de cierta forma. Cuando fui a Berlín a visitar a mi hija, me gustó mucho porque es muy cosmopolita y todo el mundo deja todo el mundo en paz. En Estados Unidos ves a esta gente, ahora con este tema del racismo, ves a, a, a, a lo que han personificado como Karen, una mujer eh, white, blanca de Estados Unidos, que ve a una persona de color y llama a la policía porque teme por su vida y resulta que el señor está viendo pájaros, está observando pájaros en el parque, ¿no? Y, y hay tanta, tanta diferencia. Y verás tanta gente en Estados Unidos que piensan como estos Karens ¿no? Porque no pueden... tendrían que ser como los de Berlín, más chill out. ¿no? Esto. ¿No? Tu vida debe de ser tan aburrida. Si tienes que meterte en la vida de otra persona... Y criticar y todo, no eso es una pena. Enriquece tu vida y así te abrirán los ojos un poco. Y el ejemplo del oro llenando las casas sería un dibujo animado súper divertido. ¿No, Fabrico? Tú que eres diseñador. Un dibujo animado de, de oro entrando por, la, por, por las ventanas y cerrando las puertas así. Y, y sería divertido. que sí, no entiendo por qué la gente tiraría sus anillos. Eso no lo entiendo. ¿Qué, qué? ¿Por qué la gente tiraría sus anillos? Hombre, porque estarían hartos de... No tendrían un valor uh, monetario. Ahora, entra la cuestión sentimental. Yo, por ejemplo, llevo un anillo, es a lo ver. que llevo, pero ¿por qué me lo regaló una amiga muy especial? Y tengo por ahí el anillo de boda de mi madre, que se rompió y lo tengo que llevar a arreglar. No lo puedo, no lo puedo llevar, me pillesca la carne. Y lo llevaría por sentimentalismo, pero no por un valor monetario pero sería puede... bueno ver las la, la barras de oro en, en las que anda la reina de Inglaterra en un contenedor? No, lo de la reina de Inglaterra es obsceno. Entonces, <risa> bueno, y, ahí, y no es viendo, la viendo, porque... con lo que vos decías de, de hacer un, un diseño. <risa> Mateo, ¿tú querías decir algo que te quitaste el micro hace un momento? Ah, no, simplemente que, que puede ser por cuestión monetaria o por cuestión de estatus, ¿no? Que se quitarían el anillo. Eh. También puede ser. Vale, sigamos. Digamos, A ver. Digamos, pues, Yo quisiera decir que no es solamente escasez de superar la escasez de, de bienes y servicios, sino también de información, ¿no? Sí. Importantísimo. Y de educación es todo, todo, todo se combina entre sí, es, es un sistema son las piezas del sistema y las piezas del sistema también entre sí, entre ellos mismos son sistemas más chiquititos y oh. es es que si tienes educación e información relevante ves lo que ves hoy ves a gente que cree en la tierra plana Ay, o sí, que, sí. que, que eh, es, está muy bien porque yo entiendo que Hoy no se puede confiar ni, ni, ni en la fecha de vencimiento, pero ¿ves ese tipo de, de, de actitudes? O, o esta gente veía a los chicos de los que tiran la antena 5G en, en, en, ahí en Inglaterra. Lleva realmente a, a, a, a comportamientos muy aberrantes. Terrible lo que están haciendo, porque están dejando hospitales sin conexión a internet, por ejemplo. Y gente podía morir por ello. Es, bueno, sigo leyendo yo un poquito entonces. Para la gente criada en un sistema monetario como el actual, donde la finalidad es obtener beneficios económicos, es más probable subcontratar áreas del negocio en lugar de preocuparse por el bienestar de su país y el de sus empleados. La naturaleza de nuestras instituciones sociales perpetúa este comportamiento. Por ejemplo, si una compañía de tamaño moderado decidiera preocuparse efectivamente por el bienestar de sus empleados y les proporcionara cuidados médicos, zonas de juegos para los niños y una escala más alta de remuneraciones, no atraería tantos inversionistas como lo haría una compañía de similar tamaño, pero que en lugar de ello decidiera su contratar e invertir en publicidad y nueva maquinaria. La compañía más humana no estaría en los negocios por mucho tiempo. El comportamiento depredador es necesario para poder sobrevivir en el mundo de los negocios. No es naturaleza, sino un subproducto de la cultura. En un ambiente de gran escasez de comida, las personas se agolpan y pelean por los alimentos. Este comportamiento es resultado de la escasez, pero en una isla del mar del sur, con una baja población y alimentos abundantes, el comportamiento es muy distinto. Cuando ellos capturan peces, lo comparten con toda sus, con su, con, su comunidad. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir? No se de Yes Man. no sé si lo vieron a esa gente que se hizo pasar por una multinacional y, y en la BBC, Me engañaron a la gente de la BBC y dijeron que le iban a pagar a la India una remuneración por algo que habían. Eh, destruido y contaminado, no sé si lo vieron a eso. Hostia, no, eso no lo vi. Gente... Bueno, en ese momento las acciones de esa empresa empezaron a, a desplomarse en, en Wall Street. Anda. Increíble. La gente tiene una dificultad tremenda a la hora de pensar en un mundo sin dinero, ¿verdad? ¿Vale? Porque ha sido parte de su vida desde siempre. Entonces no pueden imaginar otra, otra forma de vivir. Es demasiado complejo. Por eso a veces, si no buscan más información, los perdemos. Ah, esto no funciona y se van. Y no quieren volver y no quieren saber más porque lo ven ridículo. Hay que saber un poco más de trasfondo con el tema. Incluso en, en el ámbito científico, por ejemplo, es, es fácil encontrar los incentivos. De, de aquellos que se hacen llamar científicos, autoridades en el campo de la ciencia, pero que por el estatus, por ejemplo, si un científico tiene una teoría y tiene un estatus asociado a eso, tiene carro, tiene casa, la gente lo aprecia, todo este tipo de cosas, eh, es difícil si, un, si otro experimentador encuentra que la teoría es errónea, eh, es difícil para, para el autor de esa teoría eh, reconocer eso, porque eso muchas veces puede llegar a implicar incluso en el ámbito científico que se supone que, que eso es lo celebrado en teoría, pues, pero en la práctica por el sistema monetario de hecho muchas veces puede llegar a ser castigado, castigado de, de decir como, oiga, tiene razón, mi teoría tenía fallos, por todo tanto que se pierde que, sí, que digamos, el, el incentivo más bien parece ser el contrario, es aferrarse a una forma de pensar a una teoría o, o lo que sea defender eh, tus intereses o defender tus intereses o sí. tu inversión que en definitiva si vos tenés años de trabajo puesto en un proyecto y viene alguien y te muestra de una forma objetiva que tu proyecto tiene fallos o que no sirve o que existe otra forma es muy difícil hoy hoy en esta cultura que vos aceptes eso por más científico que sea. El, el The Yes Men, yo no había entendido lo que tú decías. The yes man. Sí, me acuerdo de Yes Men, hace tiempo ya que salieron. ¿Qué fue? Pero fue muy divertido porque, eh, bueno, eh, después agarraron y, y siguieron con la historia, engañaron a, a la gente de Bush. Eh, no sé si, le, bueno, eh, véanlo, está en, en, en, creo que está libre en Youtube. Es muy, muy, muy divertido. Sigamos, a ver, eh, Mateo. Ok, eh, yo quería hacer una cosita antes de, de, de continuar y era sobre, sobre co competencia entre, digamos, lo de las empresas que decían ahí en el en el libro. Eh, me hizo acordar de una... De una es una comunidad, se llama Los Orcones, no sé si alguno esté enterado de esa. Es una comunidad eh, que básicamente lo que quería hacer es replicar Walden 2 de Skinner, el, esa novela, entre comillas, utópica, en la que el, digamos, las relaciones sociales, entre otras cosas, eran, eran digamos, eh, se hacían con base en los experimentos uh -huh. científicos que se, que, que se descubrían. sí Entonces... Esa comunidad está ahorita y al parecer la gente allá es muy cooperativa. El nivel de educación que tienen los niños es absurdamente alto, lo, lo que he leído de eso. Es, está en México y me parece bien, bien interesante porque, o sea, su filosofía es muy similar al Proyecto Venus. Es como si después de una investigación hay una digamos nos damos cuenta que hay una práctica cultural o de otro tipo que es, que es errónea, la cambiamos. ¿Sí? Como todo el tiempo tratando de, de seguir avanzando. Eh, es, es muy, de nuevo, es muy interesante. Listo. Entonces, ¿habíamos quedado en un ambiente de gran escasez de comida? ¿Las personas se agolpan y pelean? ¿Dónde quedamos exactamente? Perdón. Um, tú tienes que empezar a el último párrafo de la página 23. Muchos otros ejemplos como este nos enseñan la verdadera Nación.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 y la interpretación y decisiones que la gente hace sobre el mundo y su lugar en él. Exacto, exacto. La, ahí están hablando de la epigenética, que es lo que tú decías antes, que si, si fuera una bala, si no tiran del gatillo, no se dispara la bala. Pues si no apretan el gatillo del gen para que se active, no, no se activará, no hay eh, garantía de que se active. Esto es la epigenética, porque epi quiere decir por encima de, y la genética, o sea, que por encima de la genética está el entorno, en, en muchos casos. Um, ¿Alguien más quiere decir algo más sobre este párrafo, esto, estos dos párrafos? No, a mí me hizo acordar cuando dice que los demonios, en la parte de... En el, en el, en el, en, la gente con poco atributo, la gente con poco conocimiento del mundo físico tiende a ver dioses, y demonios como los principales responsables de los fenómenos naturales. Mm. No sé si ustedes han escuchado, eh, hay una gente, unos evangélicos en Perú, que vacunaron a personas con vacunas para animales. Ah, sí. Sí, es terrible esto. Bueno, este... eso, ese párrafo, me hizo, ese, esa línea me hizo acordar de esta gente. Lo que pasa es que yo eso lo veo un poco relativo, porque hay científicos que son creyentes en Dios. Sí, es un poco extraño pensar que una persona que entiende de la ciencia también puede creer en un dios. Parece incoherente, ¿verdad? No, no sé. O sea, yo soy agnóstica, así que no... Pero siendo la ¿Qué eh, ciencia... ciencia? No son dice... científicos, entonces, si creen en Dios. ¿Qué, ¿Qué? Que no son científicos si creen en Dios. Bueno, a no ser que yo encuentren... En... Que la sentencia de Dios puede ser científica. Es que yo no... La no... que, perdón? Que a no ser que ellos encuentren razones científicas en la existencia de Dios. Yo no lo sé porque yo soy agnóstica ni me decanto por uno ni me decanto por la otra. Pero simplemente quería sacar, yo qué sé, bueno, sacar la duda. Pues, sí, es... no, no, no he... hay evidencia física de la existencia de Dios. es, él, es él. Hay mucha evidencia física de la inexistencia de Dios, de que Dios no existe. Eso sí hay evidencia física. Pues, pero será? no se ha probado que Dios no exista, en teoría, es? por lo que yo tengo entendido. No sea, a lo mejor no hay prueba de que sí exista, pero prueba de que no exista. Pero bueno, el, el, si uno el, se atraganta, el, se da cuenta de que Dios no existe, porque eh, por el mismo lugar que pasa la comida, pasa el agua y pasa el, el, el aire. Los, los delfines, las ballenas no tienen ese problema. ¿Cómo, cómo, cómo? El, el tema de cómo Si convocan... uno se, se da cuenta de que el, el esófago no fue diseñado. El sistema que nosotros tenemos para comer y respirar va por un mismo tubo. No entiendo qué relación tiene eso con lo de Dios. No entiendo la la, la falta de diseño. La ah, falta entonces... de eficiencia. El diseño del cuerpo humano, dices. Claro. Claro, si sí, no, está bien hecha. De todos los cuerpos. Neil deGrasse Tyson, ¿sabes quién es Neil deGrasse Tyson? Dice que no, de, intelige, de diseño inteligente nada, porque ningún diseñador inteligente pondría el centro de diversión al lado del, del centro de basuras, de recogida de basuras. De la alcantarilla. De la alcantarilla. Entonces, tan inteligente no es el diseño. <risas> me gustaría comentar también a mí um, pues primero uh, con respecto a, a la epigenética que ya se ha mencionado varias veces. Uh, hay, un, hay un doctor uh, en genética se llama Bruce Lipton me parece, pero él habla mucho de, de, de cómo de cómo podemos influir nuestra genética y en realidad, a veces hasta curar enfermedades y, y, y curar el ADN, porque el ADN se va, se va desgastando y se va dañando con, qué sé yo, el uso del cigarrillo o malos hábitos o la falta de ejercicio. Entonces, uh, él presenta casos científicos donde la epigenética uh, ha podido contrarrestar esos efectos. Entonces, él, él me gusta cuando nombra um, las, las, las, el efecto placebo. Entonces, cuando le damos a, a pacientes pastillas que solamente puedan ser solo sal y, y se curan, pues es, es, algo, es algo, para mí es sorprendente que, que no tengan medicamentos químicos reales y, y solamente con, con la creencia de que se van a curar se curan. Entonces, eso es, es, es muy debatible también de, de, de, como también ustedes están mencionando la, la existencia de Dios y todo eso. Y, y con respecto a eso, me gustaría mencionar uh, que existen científicos astrofísicos, más, más precisamente que, que han estudiado agujeros negros y, y cómo la información se puede perder o no en ellos y, y cómo todo está conectado, todos son sistemas. Y la verdad es muy complejo como para, para que cualquier persona diga, uh, diga específicamente que no existe un dios de sol. Eso, no, no estoy ni con el uno ni el otro lado, porque el diseño es tan, es tan, es tan complejo eh, que algunos hasta piensan que vivimos dentro de una simulación. Entonces, solamente quería decir eso, que no, no, no tenemos certeza de que no exista un diseñador que haya diseñado todas las leyes de, de la física, las constantes, con tanta precisión para que exista un planeta como el nuestro, un sistema solar como el nuestro, como el nuestro donde existan personas como nosotros. Bueno. Y luego también pienso yo que es la definición de Dios, porque ¿qué entendemos por Dios? Hay que, mira, tengo que hacer una incisión aquí. Cuando alguien hace una reclamación o una afirmación de que existe algo, tiene que, la, el peso de la comprobación cae sobre él, no cae sobre la persona que tiene que desmitificarlo. O sea, que si yo digo que existe un dios, yo tengo que poner la prueba de que existe un dios. Y una prueba que puede ser replicado científicamente, que no sea una cosa que solo le pasa a una persona o un grupo muy reducido de personas, que sea una cosa que pasa a todo el mundo. Entonces sí podemos hacer uh, una un idea de que hay algo científico en ello. Pero pues... no, es, no, es, no cae el peso de desconfirmación sobre quién dice que no existe un, un dios o lo que sea. O unicornios o el monstruo volado del espagueti y todo esto. Mateo, levantaste la mano, creo. Eh, ¿Te vas a responder eh, ya ahí? No, pues solo Antes de... reiterar el hecho de que los, los científicos, no recuerdo los nombres, uh, ellos, ellos no... no, no no aseveran que existe un Dios, sino que existe la posibilidad, existe la posibilidad, por lo complejo que es, que es nuestro, nuestro universo, de que exista un diseñador. Y como no se sabe todavía qué, qué, qué pasó antes del Big Bang, entonces es, es, es una de las preguntas que, que tiene la ciencia a resolver al futuro, con, con más ciencia, con más experimentos y, y con más... Um, con más, uh, ¿cómo les digo?, con más contingente humano, que gente que se dedique a eso. Simplemente a, a especular por uno o el otro lado, sino, como dijo Sue, a tener experimentos que, que puedan comprobar lo uno o lo otro. Yo no puedo meterme en la cabeza de un científico que cree en Dios. Entonces, no puedo decir lo que piensan o lo que no piensan. Digo que es, para mí es confuso que una persona que entiende de ciencia y que debería poder poner no, poder poner al lado su duda hasta que sepa la respuesta de verdad, o sea, que no viva pensando en cosas míticas simplemente porque no sabe. Esto es algo que hacía Isaac Newton y lo comenta Neil de Tyson, que él es él estaba descubriendo cosas y tal y cual, pero cuando llegaba un momento en su experimento o en su conocimiento que él ya no pasaba más allá, decía, y el resto es en manos de Dios. Yo, yo eh, con respecto a eso pienso que pasa lo mismo con, con lo contrario, con la negación de Dios. O sea, vale, no existe Dios porque no lo hemos encontrado, pero es que a lo mejor no lo hemos encontrado, no quiere decir que no exista. A lo mejor estamos utilizando unos métodos para encontrarlos que no son los adecuados. Es como si yo, no sé, para ver algo muy pequeño que no se ve a simple vista, si yo no utilizo un microscopio no lo voy a ver. Y a lo mejor yo estoy tratando de ver a simple vista algo que no se puede ver a simple vista. Pero a ver, digamos que, pues... Eh... Sí, el tema de, de, de Dios es complicado por lo mismo que dices, Pili, de, pues hay que empezar por definir, o sea, no se puede tener una conversación si no, si digamos, tenemos diferentes concepciones de Dios, entonces estoy de acuerdo con primero definir la palabra. Eh, lo otro, por ejemplo, digamos que eh, digamos que yo tomo un poquito la perspectiva de Jack, y si la entiendo más o menos bien, que no es que digamos… Claro, no, es cierto que nos, nadie sabe si Dios existe o no, ¿sí? eh, Digamos que uno, lo, uno más o menos va inclinándose en una u otra dirección es por el hecho de, digamos, de las inconsistencias que hay en, eh, en creer en Dios, ¿sí? O sea, hay, digamos, hay, hay cosas que, no sé, una, una sencilla que se me viene en este momento a la mente es que Dios dice que es todo amor. Sin embargo, es como ese chiste de George Carlin, dice es todo amor, pero te espera, te espera el infierno si no dices exactamente todo lo que, si no haces todo lo que, lo que él dice, ¿sí? Entonces hay una mano de, de inconsistencias en ese tipo que que hacen que uno diga como oiga y, y e históricamente uno puede también contextualizarlo y decir es, parece más probable que quienes tenían en el poder hace, no sé, cuando se empezaron a, a, a construir las primeras ciudades por allá hace 10.000 hace años o algo así en el neolítico, eh, que uno de los problemas era que, pues que la gente robaba y que la gente yo no sé qué, y, y entonces los que tenían más poder decían como cómo vamos a controlar a esta gente, y de los sistemas, de los diferentes sistemas que hubo, uno de los mejores era, era el religioso. Eh, para tocar finalmente el, el punto que comentaba Jai, creo que de, digamos, es, digamos, es, yo lo he escuchado varias veces, eh, de, de que las, las variables, las constantes perdón, del, del, del universo son tan específicas y que, digamos, a veces un cambio en una de ellas, pequeñito, haría desordenar todo el universo, por decirlo así, no existiría este universo. Eh, a, esa, a esa... lo que se ha respondido un poco es que, digamos, haga de cuenta de que existen, si es cierta esa, esa teoría de los multiversos y esto, que existen infinitos universos. Aquel universo en el que pueden existir seres humanos es aquel en el que de todas las posibles constantes que pueden, de los valores específicos de las constantes que pueden haber, eh, obtuvo esos, esos valores, por cuestión ya sea de azar, eso no lo sabemos, pero, pero de hecho es que puede que haya muchos universos o muchos, o si, o si digamos esa teoría no, no, no se acepta, pueden haber muchísimos planetas que no tengan vida justamente porque las constantes, o bueno, no constantes universales, pero digamos que las variables del sistema solar de allá, de, de otro planeta, etcétera, no, era, no soportaban la vida. Entonces, digamos que uno está diciendo como, es increíble que la vida haya tenido lugar cuando es tan improbable que ocurra, pero justamente quien puede decir esa frase, pues primero está vivo y piensa, y, y por lo mismo, digamos, o sea, si no fuesen esas constantes no existiría ese universo o, ese, o esa persona para, para hacerse esa pregunta. Entonces, entonces digamos que ese, ese argumento, y muchos otros yo los he examinado y pues hasta ahora no no sé, o sea, como que no se me hacen tan lógicos, pero por supuesto uno no puede decir simplemente que no, que no existe, ¿no? Sí, es más mí, como inclinarse un lado al otro, pensaría. Sí, para terminar con eso, pues les puedo compartir un poco de mi experiencia de vida y, y decirles que cuando empecé a tener estas, estas ideas y, y contrastarlas con ideas que resultaron que, que fueron fueron exploradas por científicos reales, porque no soy para nada un científico, solamente soy... Me gusta demasiado la ciencia y, y cómo funciona. Entonces, cuando eso pasó, yo entendí esta, esta, esta... lo único que es nuestra existencia en este planeta, y dije, dije bueno, ¿cómo, ¿qué hago? ¿Cómo lo cuido? Y después de eso fue que me, me encontré con el Venus Project, y Jack y sus ideas. Entonces, para mí eso tiene mucho... mucho mucho valor porque determinó mi, mi, mi sistema de, de creencias, mi, mi, mi cuerpo de conocimiento para guiarme desde ese punto de mi vida en adelante. Entonces, para mí, por un lado ha sido uh, un, poco, un poco no tan bueno porque se, siempre hay, hay discusiones con personas que no piensan de, de la misma manera, siempre va a existir eso, pero sí me ayudó internamente darme cuenta que lo que estaba haciendo era, era, era algo valioso. Querer, querer preocuparse por el bienestar del planeta y que persista la, la civilización humana y que pues hasta un tiempo me, me, me volví vegetariano, vegano y, es, y eso ha sido algo intermitente en mi vida pero fue porque descubrí, gracias a la ciencia, que la Tierra y la vida en el planeta Tierra es tan rara que, que debe ser apreciada, y cuidada, y estudiada, y, y disfrutada también. Entonces, eso, eso es lo que quería nada más comentarles. <ríe> ¡Qué bonito, Jay! ¡Qué bonito! Ese camino de ser vegano, de no tirar plástico, todo eso es, es el proceso de crecimiento. Cuando uno llega al proyecto Venus, se da cuenta de la escala y, y, la, y la ciencia necesaria para cambiar el mundo, pero el resto es solamente para sentirse bien con uno mismo. O sea, por, por un lado, pues yo sé que voy a dejar de estar en este planeta pero, y voy a dejar de, sentir, de sentirme bien conmigo mismo, pero algo de mí va a quedar en que quise cambiar algo, que, que construí algo, que, que tuve una idea que, que, movió, que movió a un grupo de personas. Eso, eso también es, es algo valioso para mí. Hay mucho ego ahí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? ah, Es que hay, quiere dejar su huella, quiere saber que ha, ha aportado algo a la sociedad, a una sociedad que necesita más colaboración. Pues, no, no, está bien, continuamos. <risa> Seguimos con el libro. A ver, ¿dónde estamos? Lo que es considerado un comportamiento apropiado hoy, puede ser considerado inapropiado en el futuro.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 Mejores valores, ideales y comportamientos no pueden ser materializados mientras exista hambre, desempleo, privación, guerra y pobreza. La primera, eh, la primera oración, lo que es considerado un comportamiento apropiado hoy, puede ser considerado inapropiado en el futuro. Y estuve pensando, ¿y qué, qué ejemplos hay de esto? se me ocurrió la moda, porque a lo largo de los años la moda ha cambiado tanto, lo que es decente, no es decente, eh, pornográfico o demasiado recatada, pues todo esto ha cambiado muchísimo. Lo que era apropiado hace 100 años nos parte de la risa hoy en día y ellas estarían escandalizadas con las poca, pocas prendas que llevamos a veces. <risa> ¿Alguien puede pensar en otro ejemplo de algo que antes se pensaba de una manera y ahora no? Sí, la la privacidad. <ríe> a ver, Tili. Eh, me imagino que al principio, cuando salieron redes sociales como WhatsApp, si tú, por ejemplo, veías una oferta de trabajo, pues como que no se consideraba a lo mejor serio ponerte en contacto con el trabajo con WhatsApp. Sin embargo, ya ahora hay muchas ofertas de trabajo que en el mismo anuncio te dicen: contáctame por WhatsApp. Fíjate. Y antes nos poníamos el mejor traje, la corbata, los hombres y la mujer, la bolsa de mano y nos íbamos a una entrevista en persona y ahí a, a, a sudar y esperar, contestar lo que ellos querían escuchar. Ahora estamos en pantaloneta. Por esto es Zoom y todas estas cosas. Bueno, escucha, tenemos todavía bastante para leer este capítulo. Y no creo que nos haya da dado tiempo de hacer mucho más. Más o menos queda lo que hemos leído hasta ahora, yo creo. Entonces, propongo que dejamos la otra mitad para la semana que viene. Y durante un ratito abrimos el micrófono a, a preguntas generales. ¿O alguien quiere decir algo más sobre este trozo del libro que hemos leído hoy? ¿O, ab o abrimos el micro a preguntas en general? No me responden todos a la vez. Pues si no hablan será que no ¿qué? ¿Eh? ¿verdad? Que, es que, que si no hablan será que no vale, que okay. no, que, Vale, pues nadie quiere seguir leyendo nadie, quiere, nadie tiene una pregunta Ernesto, tú nos escuchas no lo hemos escuchado en toda la, la sesión bueno eh, nada, nos vemos la semana que viene Ah, eh, JJ, ¿qué tal va con las traducciones? ¿Has, has pues como pues te dije, que, como te dije esta semana por motivos de salud, no, no me pude concentrar, pero ah, okay. Pero eh, estoy comenzando, estoy comenzando. Perfecto, okay, muy Pronto bien. Para es trabajo. para saber si te gusta. No, a mí me encanta. He, he trabajado de eso en Ecuador, trabajé de eso para, para el gobierno, traduje okay, eh, documentos importantes, es lo que es lo que hago, es lo que estudio. Muy bien, ostras. Mateo, tú has sido. Sí, ¿Trabajaste la... para el gobierno? Te iba a decir, cuéntanos cosas. El no, el... Les, puedo decir, pero, eh, les puedo compartir que, que traduje parte de, de, del caso Panama Papers, que, que hubo ese escándalo, que se revelaron los documentos, y, y lo, lo único que les puedo decir que que vi, vi cifras y vi comportamientos humanos que, que me parece grotesco. La, la, el, la avaricia que tienen algunos para aprovecharse de los demás mediante el, el, el sistema de, de derecho, el estado de derecho pero bueno es, es una de las razones que, razones que me, me han mantenido en este camino de, del Venus Project y de la ciencia sí. bueno disfruta de hacer los vídeos entonces y tú, tú también Mateo Mateo me parece que te has congelado ¿O soy yo que me he congelado? No, yo no me he congelado. Mateo. A mí también me sale congelado Mateo. ¿Qué, qué? Que a mí también se me sale congelada la imagen de Mateo. Ah. Mateo, ¿se nos escucha? Se intenta salir y volver a entrar. Es terrible, y es terrible ver a alguien congelado porque no sabes qué, qué puedes hacer para ayudar, y es horrible ser la que está congelada y, y no te das cuenta. Ahí está, se cayó o, se, o salió. Te He ha hecho caso, yo bueno, que te estaba ayudando. Sí, seguramente, bóveda. Pues, ¿qué os cuento de novedades? Voy a apagar la grabación. Nos vemos la semana que viene entonces para el resto del capítulo 4, pero podemos seguir charlando ahora un rato un poco de... Uh -huh.